Bueno, pues seguimos, Radio Futuro 107-2, frecuencia modulada. Lo hacemos con los consejos del doctor Amor. Esta semana hemos cambiado el día al miércoles. Pero bueno, decir que habitualmente seguirá siendo los martes en esta sesión. Martes a las 11 y 10. Con alguna sesión como es hoy. Bueno, pues Juan Bustamante se encuentra ya al otro lado del teléfono, la vamos a dar la bienvenida. Juan, muy buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días. Bueno, pues bienvenido una semana más a nuestra, Gracias, a nuestra emisora. Hoy con esa pareja celosa. Sí, qué raro, ¿verdad? Esas cosas no pasan hoy. No, no pasan hoy ni pasaban antes. ¿eh? Y tampoco van a pasar mañana, ¿verdad, Juan? No, no, que más. Nosotros hablamos de cosas que no suelen ser habituales, tú sabes. Que no suelen ser habituales, bueno, pues. En una mayor o menor medida, todos tenemos algo de celos, ¿no, Juan? Todo el mundo suele tener celos, pero siempre digo y siempre lo he dicho, sí. que los celos no sirven para nada. No. ¿Por qué? Porque una persona, si quiere estar contigo, va a estar. Sí. Si no quiere, es que no va a estar. Da igual cómo te pongas, da igual lo que le digas, da igual uh -huh. que te enfades, que le grites, porque se va a ir con otra persona. Entonces pues no sirve para nada estar celoso o comportarse con, con los celos, porque al final cada uno decide con quién estar y cómo estar. Pues la verdad es que si sí, los celos solamente es un, bueno, digamos un sufrimiento ahí constante, a veces sin sentido y sin razón, ¿no, Juan? A ver, yo entiendo que evidentemente a nadie nos gusta que nos engañen, que nos mientan, que nos oculten cosas. Pero tenemos que darnos cuenta de que los celos, a quien más nos daña es a nosotros mismos. O sea, ¿Sí? Nos estamos autocastigando. Porque los celos, como he dicho, la otra persona es que si no quiere estar contigo, da igual lo que tú le digas, da igual lo que hagas y cómo te pongas, porque si te gusta otra persona es que se va a ir con la otra persona. Uh -huh. Y si la persona con la que tú estás, la pareja que tú tienes, realmente te quiere a ti, ya le pueden venir 200 personas que se va a seguir quedando contigo. Entonces, ¿por eso para qué? con no ese celoso o celosa Ya Juan, pero tú imagínate una situación que también se da una pareja tuya que al final está compaginando tu relación con otra porque no sabe para qué sitio tirar Normal. Es. Bueno, con esos casos lo más fácil es eh, cuando vemos que una persona por el motivo que sea nos cambia por otra o empieza a dudar o empieza a cambiar de idea aunque duela porque evidentemente nos duele ...y no lo queremos... ...pero tenemos que ser inteligentes y pensar... ...bueno, si esta persona ya no me quiere... ...por el sí. motivo que sea... ...pues tendré que dejarle que se marche... ...lo que no puedo tener al lado es a alguien... ...que ya no me quiere... ...porque entonces es una mentira, es un engaño... Uh -huh. ...y lo voy a pasar todavía peor... ...es mejor, como yo siempre digo... ...es mejor pasarlo mal los primeros días... ...que pasarlo mal dos meses... ...porque sigues uh -huh. con alguien que ya no quiere estar contigo... ...y entonces estás viviendo una mentira... ...pues sí, la verdad es que sí... ...mejor vivir una realidad que una mentira... ...bueno, Juan... Hemos hecho este inciso, esta presentación, este avance. Tienes preparado, como siempre, seguramente, eh, tus puntos clave de esta pareja celosa. Exactamente. Bueno, pues lo primero que, es, es, eh, que, lo que se debe hacer con una pareja celosa, bueno, lo primero que tengo que decir es que tengo una muy mala noticia y es que la persona que es celosa, recordemos que siempre hablamos en ambos términos, sí. mujer o hombre, la persona que es celosa, ya tengo la gran mala noticia de que no va a cambiar nunca. Es decir, que no, eso de no, yo es que mmm, voy a cambiar, ya no lo voy a hacer más, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque tiene ese concepto equivocado de que las cosas, de que no se fía, de que pasa algo, es como una inseguridad que tiene, sí. tiene mucha inseguridad, y esa inseguridad pues la arrastra desde hace tiempo porque seguramente alguien le traicionó, le engañó algo en el pasado y es algo que se le ha quedado ahí y se le ha quedado marcado y ya no se lo quita. Entonces es una persona que no va a cambiar, que va a seguir desconfiando y que va a seguir estando celoso o celosa porque lo tuvo antes, lo está ahora y lo estará con la siguiente persona. Entonces la mala noticia es esa. La mala noticia es que no espere a nadie a que su pareja o a que la persona que está conociendo deje de ser celosa. Si ya ha empezado a ser celoso ya... Más adelante te espera lo mismo o incluso peor. O sea que cuidado con eso. Bueno, pues la persona celosa no va a cambiar nunca. Ni un poquito. <risa> Hay gente que lo intenta, sí. pero como es una especie de trauma, por llamarlo alguna no lo consigue. Entonces, eh, no, es complicado. Es muy complicado. Esa persona siempre tiene eso dándole vueltas. Y es que no cambia. yo Vamos, yo no me he encontrado en mi vida, no me he encontrado ningún caso, ni he tenido ningún caso de que haya cambiado. Yo tuve una pareja que lo era y prometió que iba a cambiar y nunca cambió. Porque ya digo, es un... Desgraciadamente es como algo que arrastra y que no se lo termina de quitar. Entonces, por eso, una persona celosa, pues que sepáis que lo es y lo va a seguir siendo. Que no esperéis uh -huh. que un día de repente ya no sea celosa. También es verdad que evidentemente hay gente que también todavía lo empeora nada porque le da motivos, sí. es, o, se pone a, o se pone a tontear con alguien, o hace cosas raras, ahí puedo entender en parte lo de los celos, pero muchas veces, la mayoría de los casos, no le has dado ningún motivo y ya esa persona desconfía de ti y se vuelve celosa. Y eso es lo peor que puede pasar, eso es, acaba siendo, como hemos hablado en otros programas, persona tóxica, ya sabemos que una persona tóxica es lo peor que puedes tener a tu lado. Uh -huh. Entonces, si no cambia nunca, lo, lo único que hace al principio es disimular un poco, ¿no, Juan? Yo siempre he dicho que cuando se está conociendo a alguien, los primeros días o las primeras semanas suele ser una mentira. ¿Por qué? Porque todo el mundo, a ver, no en todos los casos, yo no, yo intento siempre dar, o sea, yo intento enseñar lo que soy desde el primer día, pero mucha gente, mucha gente, eh, da una imagen falsa que no es, es decir, aparenta que son muy buenos o muy buenas, que no son celosos, ahora que estamos hablando de esto, que no son posesivos o que no son unas personas tóxicas. Y con el paso de los días se va demostrando de que no era todo tan bonito, ni que era tan bueno o tan buena, ni tan tranquilo o una persona tan tranquila. Entonces, por eso los primeros días suele ser mentira el comportamiento, porque todo el mundo va a dar su mejor versión, su mejor imagen, y después vas comprobando que no es así. Te digo que no en todos los casos, porque hay gente... Que sí, que realmente desde el primer día es así. Es lo que yo hago. A mí no me gusta mentir ni que me mienta. Entonces yo digo, esto es lo que soy, esto es lo que hay. Si te gusta bien y si no, pues no pasa nada. Yo le gusto a alguien. Pero cuidado porque mucha gente al principio no es celosa, pero porque están ocultando que son celosos uh -huh. o celosas. Entonces cuando va pasando el tiempo es cuando empiezan a llevarte la sorpresa de anda, pero si él antes no me decía nada de que me escribían en Facebook y ahora sí. O ella no me preguntaba nunca qué, qué amiga es esta y ahora sí. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Pero vamos, eso siempre se descubre. Antes o después siempre se descubre si es uh -huh. o no es una persona celosa. Uh -huh. Bueno, pues no cambiará nunca esa persona eh, celosa. Otro punto. No. Eh, Otro punto que hay que tener en cuenta con una persona celosa pues sí. que evidentemente mmm, la relación no va a funcionar nunca. ¿Por qué? Porque te vas a sentir siempre como si fueras el culpable de todo, es decir, sin hacer nada, te vas a sentir culpable. Porque una persona celosa te acusa de muchas cosas sin tú haber hecho nada. Y eso es imposible de llevar adelante. Va a llegar un momento en que tú vas a decir, yo no puedo estar siempre asustado o asustada a ver por dónde me va a salir esta persona. Es como que te culpa de todo y como que aunque no hayas hecho nada, desconfía diciendo, algo habrá hecho o algo vas a hacer y eso así no se puede estar con nadie es una vamos, es un, absoluto, un absoluto castigo así que eh, una persona celosa es garantía de muchos problemas garantía de discusiones y garantía de ir mal uh -huh. bueno pues una relación que tengo que no que no va a funcionar nunca y si funciona nunca va, nunca funciona y si funciona es eh, bueno pues con muchos problemas y eso es no... que yo siempre he dicho que las relaciones deben ser para estar bien para estar a gusto, para estar tranquilo. Puede haber algún día algún desacuerdo algún enfado, vale. pero se supone que una relación para estar con otra persona es para estar mejor que estabas, no para estar peor. Porque uh -huh. evidentemente si vas a estar peor, para eso mejor quedarte como estabas solo o sola. Uh -huh. Entonces si estás con alguien y él está, está discutiendo para que esté desconfiando, para que seas celoso o celosa y para que haya problemas, es que va a llegar un momento en que no vas a aguantar más y vas a decir mira, prefiero quedarme como estabas. Entonces, por eso, eh, una persona celosa es el camino directo a terminar una relación. Dure más o dure menos. Bueno, pues este es el segundo punto. La relación no va a funcionar nunca. Avanzamos, Juan. Pues yo lo último que podría decir es, eh, sobre el tema de pareja celosa, es eh, lo que se estará preguntando todo el mundo. ¿Y qué hago? Mm. Pues desgraciadamente, desgraciadamente, es la única solución en la mayoría de los casos. ...es no continuar con esa persona... ...que esto puede parecer muy radical... ...pero es que, ya digo... ...si es una persona que no va a cambiar... ...y ya estás teniendo problemas con él o con ella... Eh, ...no esperes que más adelante... sea mejor, va a ser peor... ...una persona celosa... ...con el paso del tiempo lo va a seguir siendo... ...incluso se vuelve más, todavía... ...empieza a desconfiar más... ...empieza a discutir más... ...empieza a investigarte más... ...y lo que he dicho, va a llegar un momento en que no vas a poder aguantar eso porque es insoportable, es una presión enorme y, y es que ya llega un momento que explotas y dices, mira, yo no puedo estar con una persona que me está haciendo la vida imposible, con la que siempre hay discusiones, con la que siempre hay problemas y con la que me siento eh, que soy culpable de cosas que no estoy haciendo. Así que eh, la única opción que hay es esa, es terminar, porque lo que hemos dicho, le puedes decir, oye, esto yo no lo quiero y te vas a decir, vale, no lo haré más, pero es que con el tiempo lo vuelve a hacer. Así que no queda más remedio que decirle, mira, yo no puedo estar contigo, tú eres una persona muy confiada, eres una persona problemática, nada más que hay problemas y prefiero quedarme solo, ya sabemos el famoso refrán, mejor solo que mal acompañado y muchas veces es cierto. Es mejor estar solos, solas y tranquilas uh -huh. que estar con alguien que nada más que te provoca problemas. Juan, antes de terminar, vamos a ponernos en, en el caso de que son dos personas que se quieren muchísimo, pero que claro, por el problema de los celos, no pueden estar juntos. ¿Sería conveniente pedir ayuda de un profesional? A ver, se puede acudir a los profesionales y se debe. Pero sí. hay casos de los que desgraciadamente están los celos ya tan, tan implantados que, que es muy difícil de sacar. Hombre, se debe intentar. Sí. Claro que sí. Yo creo que se debería de intentar, a ver si se consigue. Pero los casos en los que una persona deja de ser celosa son muy pocos, la verdad. Pero, por supuesto, hombre, como he dicho, es radical decir déjalo o déjala. Pero sí, si lo quieren intentar, lo que sí, deben hacerlo. Uh -huh. Pero las posibilidades de éxito son muy pocas. Pero bueno, uh -huh. creo que tampoco se pierde nada. ¿Que puede uh -huh. haber gente que lo consiga? Pues sí, puede haber gente que sí. Pero está claro que no se puede estar con alguien así. Y muchas veces, aunque son eso, demasiado radical la medida... ...muchas veces es mejor terminar... ...por el bien no solo tuyo... ...sino por el bien de los dos... Bueno Juan, como siempre antes de terminar... ...un poquito de resumen de todo lo que hemos hablado... Bueno, yo creo que el resumen sería... ...que cuando estemos con una persona celosa... ...y si no le hemos hecho nada... Eh, ...pues eh, decirle claramente que... ...que no se puede continuar así... ...que tú necesitas tu tranquilidad, tu estabilidad... ...hay que decirle que una relación es para estar bien... ...para estar a gusto... ...para estar tranquilo, para confiar... ...si no te han hecho nada... ...si te han hecho cosas, pues, hombre, evidentemente... ...algo habrá que hacer... ...pero si no te han hecho nada... ...hay que haber tiene que haber esa confianza... ...y que una persona celosa... ...pues desgraciadamente... ...hay muy pocas posibilidades... y muy pocos casos en los que realmente cambia... ...y tendrá que llegar un momento... ...en el que nos tendremos que plantear... ...si merece la pena seguir o no... ...y si vemos que la, se va alargando todo con el tiempo... ...y todo va peor... ...lo mejor es o buscar ayuda como hemos dicho, uh -huh. o terminar cuanto antes. Lo mejor para ti y lo mejor para los dos. Exactamente, para los dos, para no hacerse daño ninguno de los dos. Sí, sobre todo para darle la oportunidad a otra persona que llegue que sea más y mejor para nosotros. Uh -huh. Pues como cada semana, muchísimas gracias Juan. Y bueno, volvemos el próximo martes. Muy bien, pues gracias a vosotros y nada, cuidado que ya va haciendo calor, ¿eh? A ponerse a la sombra. Muchísimo calor por aquí, Juan. Muchísimo. Y supongo que por ahí también, ¿no? Por... Huelva. Aquí sí, aquí ya va haciendo calor y se va acercando el rocío y veremos a ver. será un rocío de mucho calor. Bueno, pues un rocío con mucho calor y... y un verano anticipado que tenemos ya. Juan. Bueno, no quiero daros envidia, pero iremos a la playa, ¿eh? <risa> Pues sí, nos la da un poquito de envidia, envidia sana. <risa> Tú que puedes aprovecha esa playa tan cerca que tienes. Bueno, yo me bañaré por vosotros, no os preocupéis. Pues muy bien, Juan, muchísimas gracias y la semana que viene más. Muy bien, gracias, un abrazo para todos. Un abrazo.